Lunes donde compartimos, como siempre, con nuestro amigo Ezequiel González, que es el encargado de ponerle rostro a la financia y la economía en este espacio. Lo recibimos por primera vez este año 2020. 2020. Saludos, señor González. Feliz año nuevo. Día, Víctor, ¿qué tal? ¿Eh? Vino, vino ¿sí? para la vegeta, ¿eh, fue? ¿Perdón? ¿Vino para la vegeta. Sí, sí, sí Yo vine sí. con ella. Me quedo, me quedo, me en, esperar, en el 20 no, pues. estaba eh, perdido, se quiere, pero qué bueno que logramos recuperarlo. Así que saludos y hacer? bienvenido una vez más, señor González, a este contacto diario. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Les habla Bruno Pimentel. Hola. ¿qué bueno, tal? miren, vamos a, a iniciar este año haciendo un pequeño comentario sobre el presupuesto. Ay, mamá. El presupuesto general de la Nación que se va a aplicar en el año 2020. El presupuesto de este año pasó, yo diría que un poquito por debajo de la mesa, por dos razones principales. Una es que fue aprobado con un voto, sin ningún problema, señores, en dos lecturas en un mismo día, con voto de la oposición, apoyándolo. Después de tanta la lo presentaron dos y días, pasó. pasó inmediatamente. Y segundo que lo, lo probaron ya en un periodo en que había mucha actividad política, que se, nadie se dio cuenta. Y que pasó, ver, desapercibido, desapercibido. Y por eso... Que nadie estaba en eso. Mm. nada estaba en eso. Eh, el presupuesto es una ley, y es una de las leyes más importantes que tiene cualquier país, porque sencillamente en el presupuesto es que se perfila cuánto el gobierno va a gastar, en qué lo va a gastar, y, y cómo lo va a ingresar y cuánto va a ingresar, o sea, dividido en partidas Para que, por favor, master si pudiera poner la imagen sobre un extracto que hay publicado sobre el presupuesto para que le, le, de, le demos un vistazo así un poquito rápido. El presupuesto de este año anda cerca de los mil millones de pesos, eh, mil millones de millones, perdón, de pesos mil millones de millones mil millones de millones, una sufra ah, respetable ¿Eh? un país claro lo primero que tiene eh, es que para completar ese presupuesto dentro de lo, de lo que se tiene que ver con los ingresos hay 250 mil millones que van a ser obtenidos mediante bonos, llámese un bono sencillamente como un préstamo es una emisión que hace el Estado de un papel comercial de, de algo para recaudar. o sea el 25% del presupuesto lo vamos a tener que buscar prestado. Pero eso es lo que al otro día yo quería que me explicaran, porque un país, yo estoy viendo el presupuesto general de la nación más de 15 años, que tengo que tengo uso de razón y no hay un un no hay un, un presupuesto que me que la producción nacional, el PIB me lo garantice 100% siempre ese 25% Viene o préstamo o bono. Y lo grande del caso es que encima de eso, en septiembre se hace un complementario. Sí, como 6 o este años también. Entonces, 12 entonces lo, lo que yo quiero que me expliquen y que me digan, ¿dónde está el malvado crecimiento de 20 años que tiene este país? Si no tiene lo suficiente para sustentar un presupuesto de la nación. eso Es, un es una grave, pregunta que pero... yo quiero que. Esos eso gruce, esos que cobran un millón de dólares por una asesoría económica, ¿hmm? Entonces, cuando estamos hablando de una suma tan alta como... El 25%. De mil huh. eh, un de millones de ¿Sí, mil millones. Esa suma es tan grande. ¿Quiere decir que se van a coger más de 25 mil no, millones? No, 250, 250 mil millones. millones de pesos. Prestados. Para cumplir los compromisos del Estado. De ese, porque en septiembre hay otro. Sí, se, ah, se okay. modifica. Aparte de todos los préstamos que se toman durante y el año. Y mucho de ese dinero, yo estoy seguro que es para pagar deuda. O sea, es como una especie de renegociación. Sí. Pero va, vamos a hacer un análisis brevemente también sobre esa cantidad de dinero, ¿a dónde va? El Poder Legislativo, llámese eh, Senado y Cámara de Diputados, se va a llevar 7.792 millones de pesos. Eh, ahí está dividido en 2.635 millones en al, al Senado. Francisco y 5 mil y pico de millones a la Cámara de Diputados. Si vemos los dos análisis, nos da que 30 mil 200 millones de pesos se va a llevar la Cámara de Diputados solamente en gasto de capital. El es resto, el corralito lo, y, los, y cofrecito. Corralito, cifre. cofrecito y computadora. Para y, y... No, no, es el gasto de capital, ah, es ah, el ah, que oh, queda. Oh, oh. El resto, que es la cantidad grande, que son los 5 mil, eh, si se pudiera ver arriba, si se pudiera acercar un poco, eh, es en gasto corriente, que es su sueldo, corralito, eh, tarjeta del, del hijo de, del senador que está en Estados Unidos. Ah. La, el ministerio por ley más beneficiado es el Ministerio de Educación, que se lleva a 194,523 millones 4%. de pesos El famoso 4%. Pero encontramos ahí una serie de, de incongruencias, vamos a llamar Que es así. poco, pero. Eh, no, muchísimo. Digo, es poco sí, para es educación, pero vamos a ver si es si el, si la ed educación en sí el resultado lo vale, esos cuatro Pero por ejemplo, a mí me llama la atención un hecho y es que por ejemplo el Ministerio de Agricultura, tanto que se habla de la agricultura, apenas tiene un presupuesto de 13,185 millones. Que no dan ni para por plátano. Eso contribuye contribuye solamente a algo, a que siga desapareciendo. En cambio. Y, y, y vienen las importaciones. Algo ¿sabes? tan sencillo como es el, la Procuraduría General de la República tiene un presupuesto de, de 11.715 millones, o sea, apenas eh, 2.000 millones de pesos de diferencia. Uh -huh. Y si tú te pones a ver, el trabajo que tiene la agricultura por delante, que debería tener de inversión en el campo, claro. de equipo de mano de oro para preparar la, la tierra a la gente debería ser mucho mayor porque se va a producir la, ambos ambos de, deberían ser mayor porque son pero los entonces áreas, déjame decirte, los áreas, déjame decirte bastante, importante, espérate. el poder judicial porque usted <risa> va a hablar de la procuraduría sí, sí, exactamente, exactamente. La, señor la, el poder judicial completo ahí están todos los jueces apenas tiene ocho millones o sea que estamos hablando que tiene como un 30 menos que la procuraduría y ni se compara con otro ¿Y entonces? entonces, nuestro, nuestro eh, los responsables de administrarnos como Estado eh, quieren que nosotros nos, eh, creamos que realmente ha, ha, hay interés en que sobre todo la justicia en este país pueda mejorar. ¿no? no, que eso, eso quiere decir Pero, que seguirá la justicia, eh, partiendo de la redundancia, partiendo justicia en un en un furgón. Entonces, nunca eso, lo, eso, eso, diciendo, hablando, eso nunca lo va a ver tú en ningún país del mundo. Estamos hablando de que la justicia tiene 8 mil millones. ¿Sabes cuánto tiene el poder, la presidencia de la República como tal, la presidencia sola? Para dar el fundo, Iván. Para dar 67 mil millones de eh, pesos. Eso es lo que no se fijaron nunca esos legisladores que le están dando al, en, al, al, en al, con, a la oficina del, del gobierno, a la oficina de Peralti, ese grupo, para que puedan eh, a mano abierta. En conclusión, hay, es obvio que hay una muy, pero muy mala eh, distribución claro. del presupuesto de la nación. Y a nadie no le importa. Ya, el Ministerio de Interior y Policía tiene 39 mil millones de pesos. O sea, tiene cuatro veces más que, que, el, cuatro veces más, ¿no? sí, que el Poder Judicial. Entonces, es que, estamos gastando más en, es que usted en es, perseguir... Que es, que están, es que ustedes están Exacto. confundidos. Esas son las áreas donde el gobierno como tal debe fortalecer para realmente hacer lo que le, lo que le parezca. Oye, Entonces, un, un detalle. O sea que eso no es fortuito. Un, un detalle, Víctor. Entre el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Defensa, que el de Interior de Policía tiene, tiene 39 mil millones y el de Defensa tiene 33 mil. Estamos hablando de que tienen 60 y pico de miles de millones de pesos. Esos dos ministerios solamente. Yo no, te preguntaría, en la práctica. Volvemos y lo comparamos ¿Eh? con agricultura y con. Y con... con educación. Y no, con no educación, educación está bien, porque educación tiene un presupuesto bastante amplio. Porque el problema de educación no está en la cantidad de dinero que maneja, sino cómo lo invierte. Sí, pero todo, independientemente de, aunque se esté mal invirtiendo, todavía no se ha llegado realmente donde, donde tenemos que llegar, donde, debes, donde debemos llegar. Pero pues, yo prefiero que no lo menten más, yo prefiero que, que tratemos de sacarle jugo a lo que ya está. No, porque... porque, porque más dinero es más... Además de eso, caso. es que, es que la, la, la, la diferencia está en esas, en esos ministerios que tú, por ejemplo, el, el, el gobierno, el Estado como tal, el Poder Ejecutivo, lo que se le asigna, Interior y Policía, lo que se le asigna y después tuve el Poder Judicial, a la, a la Procuraduría... No, es que no, hay forma, de, no hay forma de ordenar es que no hay el forma, país. No hay apenas forma. 8 la mil y pico millones de pesos. No hay forma. Pero, bueno, eso es la eso es distribución, y fue aprobada por quienes nos Por unanimidad. Todos, el de, todos, de todos los partidos. Todo, unanimidad. Con, con el, Hubo como 8 diputados apenas votaron claro, contra. Con los diputados oficiales del gobierno, con los diputados de la oposición, eso que se resistían. A, ¿Por qué lo aprobaron? No sé porque días antes eso se resistían que no iban, que eso no iba a pasar porque no iban a contar con la mayoría ahí está aprobado el presupuesto y ahí está la distribución porque se lo muestra otro aspecto que tenemos que ver víctor es algo que ha venido pasando aquí en la provincia y sobre todo aquí en San Francisco de Macorís es que cada año se le asigna un presupuesto para obras del hospital, del de, de varias, del el centro de la cultura, etcétera, y no se cumple. No, eso es todavía peor. O sea, porque eso es lo que hacen. Se le asigna poco, y de lo poco que se le asigna, no se cumple. Ezequiel, pero no sé qué es lo que ¿Qué? se hace. No ellos, se ellos, ellos meten, ellos meten eh, una, una, una especie de obra que lo prometieron poner en campaña lo que sea. Se pone en el presupuesto, pero no se cumple. ¿Y ese, ¿y ese dinero a dónde va? Pero el, el, el asunto, el asunto mm -hmm. es que se, que se cumpla o no se cumpla. O sea, ¿quiénes son los responsables de que no se cumpla y que se cumpla? Son el, nosotros, nuestros representantes. Los, regionales, claro sí. los regionales. Son nuestros representantes. Es una de las principales funciones de representantes. Los diputados de, de, de y senadores que tenemos. Claro. Son esos los responsables. ¿Dónde están? No. Mira. ¿Dónde eh, están? Un hospital que supuestamente se va a inaugurar pronto y, y sin embargo ese hospital está, está para... Semi paralizado. Está para ¿Sí? las o sea, próximas elecciones de 2024. Se, la circunvalación. De 2024. ¿Qué, ¿Qué es circunvalación? Bueno... ¿Eh? Un trillo ¿Un, que yo un, vi un, ahí. Un, un, cri eh. un criadero de... Esto que, esto que voy a decir es un cliché. Volvemos otra vez. Uh -huh. Volvemos otra vez el 16 de febrero y el 16 de mayo, de 20, mayo. 20, de mayo. De 20 de mayo. Volvemos otra vez a lo mismo. Uh -huh. Y acá lo mismo. Porque lo que tenemos no sirven Porque no han hecho nada no. Y los que vienen, que vienen con hambre o, oh, Y me... otros de los que, y otro de los que tienen, van, a seguir, van a repetir Para seguir lo mismo o sea, no... Vamos a caer en el gancho de nuevo Eso es, ¿Eh? la, eso es la política nacional Ezequiel, finalmente ya en términos Generales Porque nos, nuestro asesor financiero Verdad, ayer, y económico mm. Las expectativas en términos generales de este año 2020 a grandes rasgos el, algunos organismos internacionales dicen que se va a mantener un crecimiento de un 5% sobre un 5% otra de las cosas que dicen es que este año después de las elecciones necesariamente tiene que haber un reajuste eh, fiscal eh, en el sentido de que Va a haber que eh, reducir gastos, va a haber que aumentar los impuestos. Que de hecho, el que está ahora mismo en la Dirección General de Impuestos internos está siendo más que eficiente en el cobro porque sí. está cobrando a dos manos. Sí, no, es siempre bueno. Es siempre es increíble, buenos. una eficiencia ahí en ese aspecto. Después tremenda. de Miguel Coco, eso, eso, eso ha sido. Kiko Tavares dice. Eso fue. Entonces, eh, las expectativas son de cierta estabilidad, a pesar de la situación política, pero de que a fin de año ya o principio del, del año siguiente, va a haber, tiene que haber ajustes, que son algunos necesarios, algunos son muy dolorosos, serán muy dolorosos. Right. O sea, entonces, podemos decir entonces sí. que las expectativas para este año 2020 son buenas. No, más gastos, más, más, más gastos públicos del gobierno y más impuestos para el para nosotros. Eso es todo. Eso exactamente.